Bueno, hola a todos y todas, eh, mi nombre es Francisco, eh, me acompaña Camilo. Eh, bueno, a continuación les vamos a presentar eh, cinco temitas que tocamos hace bastante ya rato, eh, pero hace mucho tiempo que no presentábamos en público, así que les agradecemos mucho también su atención desde ya. ¿Ah? <risa> Para contextualizar les voy a decir el orden de los temas. El primero se llama Agua Perra con Piñén, que se trata sobre eh, la vida de una persona indigente, eh, bueno, que era mi abuelo. Eh, posteriormente voy a cantar Negras Nubes, que se trata un poco sobre las inseguridades que uno tiene con respecto a toda la realidad que nos rodea. Eh, después Artificial, eh, cuya canción y cuya razón de ser escrita eh, es más que nada cuando uno eh, se da cuenta que hay cosas dentro del sistema que son un poco difíciles de sobrellevar y nos sentimos de repente encerrados en una burbuja. El cuarto tema es un balsecito que se llama Conóceme un poquito. Eh, la idea de ese balsecito es más que nada poder... Eh, es como una declaratoria de amor cuando uno cree que solamente se fijan en las cosas físicas de alguien, sin embargo, eh, no es así. Y finalmente eh, la última canción que vamos a tocar se llama Ocaso Nublado, eh, cuya razón de ser escrita es sobre la contaminación atmosférica y su daño que produce constantemente. Bueno, le agradezco mucho desde ya. acumula en mis uñas y mis venas, tengo caras cicatrices, símbolos de mi posición en esta impávida nación. veo negras es el piñen en que se acumula en mis uñas y mis venas entre mis dedos tengo claras cicatrices símbolos de mi posición en esta impávida nación y no aguanto más esta soledad el cariño te das cuenta Vino para olvidarme que al desayuno tomo un agua con piñen, me tomo un agua con piñen, me tomo un agua con piñen. No quiero pensar nada que convierta mi calma en lluvias torrenciales, en ira inquebrantable. Saca me de aquí, quítame de la cabeza el estar encerrado. Quítame de la cabeza el estar enjaulado, tírame a la basura, pero acaba con mi claustro, mándame a botadero, pero sácame de aquí. No es tu responsabilidad, pero si puedes, por favor, sácame de aquí. No va En base al interés sácame de esta burbuja desinstálame de este software global despiértame de este sueño horrible sácame Se me un poquito un poquito no te fijes en mi talla ni en mi pinta ni siquiera me mires a los ojos en mi rostro no encontrarás festejo si te dignas Corazón. Ya verás que existe amor sincero, una dulce melodía susurrando y que dicta el paisaje en que te anhelo. Amanecer, amanecer, nos cubre un aura bien amarga y que irrita la garganta para impedirnos protestar. Entran los huesos, ocupa espacio en donde vimos oxígeno la vida y menos neumonía y ahora como la tapa nos prohíbe ver el sol Y luego el gris no solo está Pintado en las calles